Desde las playas de Biarritz, país vasco francés, dando información sobre lo que pasa en la edición vigésimo cuarta del Festival de las Culturas y del Cine Latinoamericano, que este año tiene como invitado a Ecuador. Uno de los encargados de hacer esa retrospectiva de cine ecuatoriano, este año aquí en Biarritz fue el señor Nicolás Azabert, Él es un crítico de cine especializado en Latinoamérica que escribe para Caller du Cinema. Me parece que para el cine latinoamericano en general el, el peligro más grande ahora es eh, intentar eh, coincidir con eh, las esperanzas de Europa. Hacer películas para el mercado o festivales europeos y tratar de temas que a los europeos les le gusta pero eso es un cliché y me parece muy importante salir de esos clichés y adquirir un, una, unas temáticas propias es un pasado que todavía queda muy presente y son, son, son sufrimientos reales pero me parece también que hay una forma de oportunismo a tratar estos tipos de, de temas para complacer a Europa, conseguir, no sé, coproducciones o que se presenten las películas en festivales europeos. Y por eso mmm, creo que, bueno, los cineastas de Latinoamérica tendrían que realmente hacer películas que ellos necesitan hacer. Para ver la entrevista completa con el señor Nicolás Azabert hay que ver el espejo los martes a las 11 de la noche allá por la televisión más humana, Televisión Pública de Bogotá. Y por, uh, por ejemplo, claro, en, en, que sea en, en Ecuador o también en Colombia no, no hay decir? mucha crítica o buenos críticos que realmente toman en, en serio el oficio y hablan realmente de, de cine y eso, eso es muy importante porque bueno sin, sin críticos no, no, hay, no, hay, no, hay una, no hay la posibilidad de formar a, a un público y también los críticos que hacen es dialogar con los cineastas, así que es un... sí, es un un oficio muy, muy importante que, que tiene que, que existir. Desde Villarritz, Francia, no se olviden que Bogotá y Colombia son cine. Hasta luego. Bueno, saludos al espejo y muchísimas gracias. Y que vean buen cine.